Tercer día consecutivo de disturbios en centros penitenciarios del país. Esta vez el escenario fue la penitenciaría del litoral. La alerta se activó pasadas las dos y media de la tarde, inmediatamente después de que se empezaron a escuchar detonaciones de armas de fuego ráfaga de disparos que incluso puso a correr a moradores de la zona y a quienes en ese momento se movilizaban por la vía Dauler, arteria que incluso fue cerrada al tránsito vehicular por las autoridades. Según versiones preliminares se trató de un nuevo enfrentamiento entre los reos de los pabellones 2 y 3 contra los del 9, es decir, de los Chone Killers y los águilas, aliados de los choneros en contra de los lobos. Un contingente de más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fue desplegado para coordinar y poner en marcha acciones de seguridad que permitan restablecer el orden al interior del penal. Todo esto mientras en exteriores, familiares de los privados de libertad se empezaron a congregar para tratar de obtener información sobre la situación. En cuestión de minutos era ya un centenar de personas, la mayoría mujeres que incluso intentaron derribar las barricadas para exigir ayuda. La Secretaría de Derechos Humanos también a través de Twitter informó que el equipo del servicio de protección integral se encontraba en los exteriores del penal para brindar atención a los familiares de las personas privadas de libertad. Armando Padilla incluso hace pocos minutos dio detalles respecto a la de los cuerpos, precisó que ocho fueron encontrados en la parte superior de lo que se conoce como el túnel, dos en la parte inferior, otros dos en el pabellón número dos, cuyos reos en conjunto con los del pabellón tres fueron los que iniciaron el enfrentamiento en contra de los PPL del pabellón 9, donde también se encontró un cuerpo. El número de heridos se mantiene en 22, de los que 6 son servidores policiales que recibieron pues, impactos de proyectiles de arma de fuego y 16 son privados de libertad. Tensión y preocupación fue el sentir de los familiares que llegaron a la penitenciaría del litoral buscaban obtener noticias sobre sus PPLs que en medio de los enfrentamientos registrados durante la tarde y noche este miércoles desconocían en qué condiciones se encontraban. Es durísimo esto, no se lo deseo a nadie. Marta Preseo mencionó que su conviviente está detenido por pensión alimenticia y lo tienen en medio de sujetos... Desesperada llegó al reclusorio a saber cuál es su estado. Tiene como unos tres meses que estaba ingresado ahí, pero por alimentación. Le envían un mensaje de mi hija hace dos horas diciendo que internos, que le han matado al papá. Durante la jornada violenta se escucharon por más de cinco horas disparos, además de detonaciones de artefactos explosivos. Este jueves llegaron camiones con militares y grupos tácticos a realizar el recorrido en los pabellones, donde se registraron las baladeras, reos del pabellón 2, integrantes de los Chone Killers. Junto a varios presos del pabellón 3 de los Águilas, habrían invadido el pabellón 9 de los Lobos. Entre ellos se atacaron. Durante la mañana los policías recorrieron los pabellones que fueron escenarios de los enfrentamientos. Con el pasar de las horas se actualizó la cifra. 13 presos a ...16 PPL heridos y seis policías heridos. Uno de los uniformados fue alcanzado por los disparos. Entraron de nuevo, entraron de nuevo con el quema. De los heridos hay uno que reviste en gravedad y hay otro que tiene heridas leves. Personal técnico de la policía inspecciona cada celda de la penitenciaría... ...ubicada en el kilómetro 16 y medio de la vía Adaule... ...con el fin de comprobar si no existen más víctimas del enfrentamiento. Pero se han encontrado más cadáveres. Estamos en proceso de verificación. Lo que ocurrió el miércoles en la penitenciaria litoral sería el tercer incidente en el sistema carcelario a nivel nacional, que se reporta en la semana, pues entre el lunes y el martes se registraron disturbios en la cárcel de La Tacunga. Este hecho provocó 16 muertos y 43 uno de esos fallecidos fue Leandro Norero, alias El Patrón, quien afrontaba casos por lavado de activos. Por los incidentes, 135 reclusos de La Tacunga fueron trasladados a otras cárceles del país. Se conoce que una parte ha sido trasladada a Guayaquil. El último dato que nos dieron, lastimosamente, son 13 fallecidos en la penitenciaría. Entiendo, eh, hay 21 heridos, dentro de los cuales también tenemos 6 funcionarios policiales, los cuales han sido trasladados ya a casas de salud. Entiendo que en las pocas horas o en las horas que vienen, el señor presidente dará a conocer ya quién es el director eh, titular. Una vez que finalizaran los plazos que le diera el presidente Guillermo Lazo al comandante de la policía para que encuentre a Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada Bernal en la escuela de la policía, la noche de este miércoles se conoció mediante un comunicado que Fausto Salinas continuará liderando la institución policial. El general Fausto Salinas ha estado al frente de esta tarea y ha informado a la opinión pública sobre las investigaciones realizadas para ubicar al prófugo. Para garantizar que ese esfuerzo se mantenga y no se pierda, el general Salinas debe permanecer al frente de la institución. Sin embargo, los procesos de investigación a los 19 generales de la institución continúan. Salinas reiteró que todos pusieron a disponibilidad su cargo. Queremos decir que si hay algún evento o algún hecho que en la verdad procesal en la verdad procesal se pueda determinar, inmediatamente esas bajas se harán se, se darán en la marcha correspondiente con los procesos administrativos. Sobre los generales Goyes y Ponce que fueron desvinculados por el presidente Lazo días después del asesinato de la abogada, Salinas reiteró que continúan en funciones hasta que avancen las investigaciones. Como ellos ya han presentado la baja... Eh, no necesitan realizar todo este proceso administrativo, sino que inmediatamente, en, en el momento que surja una información, sobre todo una verdad procesal debidamente contrastada, debidamente identificada, se dará curso a esa, esa baja solicitada. Pero no son los únicos investigados. El comandante de la policía indicó que ya empezaron a ejecutarse los procesos administrativos en contra de los 12 oficiales y cadetes que estuvieron esa noche en la escuela de la policía. Después de estos 10 días para que, que tienen para contestar, iniciará los 11 días de la etapa de, de evaluación de pruebas y también de versiones. Aclaró que este proceso administrativo en contra de los uniformados es interno, y que nada tiene que ver con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía. Incluso mencionó que hasta el momento ninguno de estos oficiales y cadetes han recibido una orden judicial. Después de 20 días de búsqueda la tarde de este miércoles, el comandante general de la Policía Nacional reveló detalles sobre la ruta de escape de Germán Cáceres, principal sospechoso de la de la abogada María Belén Bernal, que fue encontrada sin vida en el interior de la Escuela de la Policía. Cáceres, después de rendir su versión en la Fiscalía de Pichincha el 13 de septiembre a las 22 horas 40 minutos, se dirigió hasta el peaje de San Roque en Imbabura. Su paso por esta zona fue a la 1 y 40 de la mañana del 14 de septiembre. Continuó su recorrido por el norte del país y a las 2 de la mañana con 22 minutos pasa por el peaje de ambuquí A las 2 y 32 minutos por el peaje de San Gabriel en El Carchi. Y a las 3 horas con 20 minutos detiene su marcha por unos minutos en el obelisco de Tulcán. Su objetivo de llegar a Colombia se cumplió luego de cruzar por el puente de Rumichaca a las 3 horas 32 minutos de la mañana. A las 4 y 40 de la mañana llega hasta el peaje de Pasto y a las 4 y 58 a la entrada de la ciudad de Pasto. Su ruta continúa y el próximo registro que tiene la Policía Nacional el 15 de septiembre es en el Eje Cafetero a las 10 horas 21 minutos de la mañana. A las 11 y 42 llega a una tienda en la ciudad de Pereira y a las 17 horas con 12 minutos se lo ve pasar por el túnel occidente de Medellín. Posteriormente continuó, pero las autoridades no quisieron dar más detalles de su recorrido para no entorpecer la investigación. Lo que se conoce es que Cáceres se moviliza en su motocicleta con 100 dólares en efectivo y varias joyas que sacó de su vivienda cuando escapó. Salinas sostuvo que conjuntamente con otras unidades policiales de Colombia, Panamá, Venezuela, Perú y Honduras, trabajan para encontrar al hombre más buscado de Ecuador en estos momentos. Germán Cáceres se instaló la mesa de seguridad que propuso Saquicel, aunque con la evidente falta de las autoridades de gobierno pese a que había el compromiso del secretario jurídico. Otras autoridades como Iván Saquicel, el defensor público participaron y expusieron sus aportes respecto a la inseguridad pero fue el delegado de la Policía Nacional quien señaló las principales preocupaciones. El 90% de las muertes violentas está vinculada al tráfico internacional y al tráfico interno de droga. tenemos una tasa de muertes violentas del 19.2 hoy. y si nosotros no nos unimos tranquilamente vamos a traspasar la, las 30 muertes violentas de cada, por cada 100 mil habitantes, más que Colombia y más que México lo que busca esta mesa es analizar desde lo técnico y político diferentes reformas legales a varios cuerpos legales que ya se tratan en la asamblea esta asamblea ...a través de nuestra comisión, le pide al señor presidente de la República... ...que conforme un equipo multidisciplinario... ...para que se siente a trabajar con la Asamblea... ...en la construcción de las leyes que el país necesita. Va a ser casi un año y no tenemos respuesta del presidente de la República. Tenemos toda la voluntad para construir juntos... ...a través de esta mesa que hemos instalado el día de hoy... ...las políticas que nos permitan enfrentar un problema tan delicado... 18 leyes sobre seguridad se han presentado desde mayo de 2021, pero además hablan de respaldar a la Policía Nacional a través de su reestructuración. De que tienen que haber cambios al interior de la misma, tienen que haberlo. Nosotros la próxima semana presentaremos el plan de fortalecimiento y transformación de la policía basado en seis ejes fundamentales.